¡Buenas, buenas, buenas, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Hoy, como ya veis, yo no tengo un croma detrás, no tengo nada detrás, esta es mi verdadera habitación, mi verdadera... No duermo aquí, pero es mi despacho donde vamos a realizar la mayoría de streamings en Twitch, que por cierto, no estoy tan activo en YouTube por temas de trabajo, obviamente, y aquí YouTube está la mierda, gente, ya lo sabéis... Que bueno, he intentado subir un par de vídeos, no me lo han dejado subir por tema copyright, historias de esas que al final dices Twitch no da tantos problemas, menos tiempo, menos coste y pues he invertido más allí Pero bueno, tengo pensado también uh, subiros un vídeo por semana No sé si lo voy a cumplir, me parece que va a ser muy complicado, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda Y nada, deciros que esta es mi habitación nueva, o mi despacho nuevo, de hecho tengo aquí... Los Harry Potter que montamos el otro día en mi directo. Que por cierto, os dejaré por aquí el link del Twitch por si queréis investigar un poco sobre mí y tal. Así que nada, vamos dentro del vídeo. Está bien guay, está chulo, editado. Bueno, será cortito, pero bueno, para empezar a coger carrerilla. Así que nada, gente, nos vemos ahora. Me quería hacer una lori, no sé qué coño me estoy haciendo, tío. A ver, cejas, tipo de cejas. Madre mía, tío, sin cejas, ¿eh? en plan, un pintajon lápiz. <risa> no, vamos a darle. Sí, algo normal, tío, va que tampoco me queda aquí pasar Igualmente no le ves la cara nunca, tío Altura de las cejas <ríe> A ver, va, Ancho de cejas tío parece... tío, parece una puta avispa, loco, tío Cejas prominentes No, sin prominente Boca, No No me acuerdo que fuese tan Tan, no sé, tío <risa> no, ya está. Ya está. La boca la quiero así. Boca prominente Va a hacer un troll loco Va a venir el troll ese El blanco, y me va a mirar Y me dice, perdón, no te voy a dar mano No te toco, que ya Suficiente llevas con esa cara Madre mía, yo No quería hacerlo troll, pero es que tío ¿Qué estás haciendo? No sé, tío Me está dando la mano la gente que te quiere venir a matar vendrá y dirá, te va a matar hasta que te quede la cara. <risa> Mira, esto no lo dice, me perdona, ya era no suficiente con esa cara. Te dejo tranquila. Ay, no te arrastes. No te arrastes, sea, esto es lo que A ver, el pelo, por favor, déjame el pelo lindo. ¡No te Madre mía, se cagos, tío ¡Ja, <risa> no, no, no, no, no. ¡Tío, al igual no? <risa> ¡Es que miraba mi perfil! <risa> <risa> ¡Mira mi perfil! ¡Oh, tío! ¡Nunca me había! Un orco? ¿Nunca... Sí, tío! ¡Nunca me había partido el culo tanto en un puto personaje, tío! Bueno, el, el, el del... <risa> el, en el del Sims En el del Sims tuve Tuve también tela, ¿eh? Uf. Vamos a poner este, ¿no? A menos a ver si nos salvamos un poco, tío Joder, qué feo macho, tío Y a ver un color así De color blanco, va Voy de santa, va ¿Y pone esa cara Va, ya está, va, venga, me tiró un... Joder, Dios. Finalizar y dar nombre a tu personaje Vamos a poner Ramona. La Ramona. Vamos a ponerle Ramona. Por favor. Chat. La Jessie. Me encanta. La Jessie. Con H. La Jessie. Ya está. Con H, tío. Si no, si no. Yo no estoy tocando nada, eh. La Jessie va sola. escapa de la tormenta. Algunos. ¡Hero! ¡Hero, guapo! ¿Una cosita de que iba a decir yo? ¿Me, me, me lleva...? ¿Me lleva el motor. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Baja para acá! ¡Una freguna! ¡Ja! ¡Yo lo tengo todo loco! ¡Ya está! ¡Quiero una escoba! ¿Puedo luchar con una escoba? Dime que sí, por favor No... ¿Qué ¿Te imaginas? Chano un dragón, abuelita, ay la abuelita. ¿No? La capa está brutal, capa de tormento, capa de tormento tú curas ¡Eh, <gurra> La capa está brutal, pero quiero un, un lobo ahí en la capa y cocho. Sí, me parece que viste. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy Ha sido muy corto, ya lo sabéis Que a partir de ahora haré un poco otro contenido No sé qué haremos aún Solo que eh, seguidme Que lo vamos a pasar de puta madre, eso lo tengo clarísimo eh, Pasaros por Twitch Porque realmente estoy ahí casi cada día Al menos de 7 días que tengo en la semana Me paso los 4 o 5 No sé, no puedo tantos Intentaré invertir un poco más en YouTube Ya os lo he dicho, y nada, me callo dos meses y medio Y nos vemos la próxima semana Hasta luego